es Jorge Armando Mancilla, tengo 34 años de edad, nací aquí en Auján, me dedico al comercio de la venta de la masa y la tortilla, y en mis tiempos libres se lo he dedicado, se lo estoy dedicando al villar, especialmente pues el... Todos en alguna vez en la vida hemos jugado por chascarrín de la pinta de la escuela o algo así. Cuando me empecé a dedicar ya más a esto fue curiosamente en una reunión que tuvimos de un grupo que se formó por internet que se llama Uniendo Manos Ayudamos Más. Nos reunimos, hacíamos sesiones en un bar, este, en un bar que tenía un billar. Y curiosamente el dueño del, del billar, del bar billar, estaba vendiendo una mesa. Entonces de ahí, como daba muchas facilidades, pues de ahí me hice de una mesa y de ahí empecé a, a lo que va de este año a, a lo que va de la mitad del año pasado, de agosto más o menos, del 2012, me hice de la mesa. Empecé a, a ponerme a, a tirar, a practicar, empecé a buscar por internet. Y en internet me encontré también con una página que se llama Buena Bola, que es la página este, a nivel nacional que promueve el billar. Y a través de ellos me contacté a la Federación Mexicana de Villar. Fui a, a dar a la ciudad de Querétaro, donde fui a, a participar sin conocer a nadie por mis propios recursos. Y califiqué para representar a México en el nacional contra Guatemala, conociendo a los chavos de allá, viendo su juego, en otra visión, y, y me sigo apoyando de ellos. Hay diferentes maneras de practicar esto, ya sea solo, o, este, o en parejas. Normalmente cuando estoy solo, practico alrededor de 4 o 5 horas, hay veces que abuso, este, incluso me he quedado todas las noches sin ir a dormir a la casa, que son 7 o 8 horas jugándole. este Aquí nos reunimos 3 o 4 amigos y 2 o 3 personas más que se empiezan a a interesar por el billar o que ya han jugado antes y se están puliendo Y estamos formando un grupo pues para para, para todos este, empezar a practicar juntos, pero lo conveniente es lo que se recomienda es practicar mínimo de 4 de a 5 horas diarias. Jamás lo vi como un, como un deporte, siempre lo vi como un pasatiempo. El típico, la pinta de la prepa o de la secundaria y el billar. Y este, hubo un tiempo que era muy asiduo al al billar pero jamás como, jamás como lo vi como un deporte y, este, y es por eso que me pongo en el lugar, de, de la gente que va a los billares actualmente aquí, pues no lo pueden ver diferente porque no hay competencias, no hay torneos, no, hay, no se ven las diferentes modalidades, que era lo que pasaba, yo por eso no podía verlo como un deporte, entonces ahora quiero meter diferentes modalidades, darlas a conocer y que lo ven que es un deporte, porque realmente eso es, y está reconocido por el Comité Olímpico Internacional desde el año de 1994. Aproximadamente tengo, compitiendo ya en un nivel más, este, más semiprofesional en el de abril de este año. Eh, actualmente estoy en una liga de Villar en Querétaro. Estoy afiliado a la Federación Nacional de Villar y he tenido la participación representando a México en un binacional contra Guatemala. A nivel nacional pertenezco a la Liga de Querétaro. En Jalisco no hay no hay este, no hay este afiliación a la, a la Federación, al igual que muchos estados. Últimamente he tenido la, la intención de de promover un poquito más el billar aquí en, pues empezar aquí en el nivel, o plan, el nivel región, para ver si podemos activarlo, traer patrocinadores, darle a conocer a la gente lo que realmente es el billar, que es un deporte, y quitarles este la idea de, la mala idea que tenemos de que el billar es, es un lugar como una cantina, un lugar donde va este, a prostitutas o borrachos, esa imagen que la televisión y a través de películas se, malamente se quedan creados mi proyecto es quiero que este deporte estemos aquí en un clan hay muchos billaristas mucho mejor que yo lo, que lo único que hay que hacer es, es darles, darlos a conocer y proyectarlos un poco más a, hacia el nivel nacional y ya dependerá de cada quien de las circunstancias Desgraciadamente en México hay más de 40 asociaciones habilitadas a, a la Comisión Nacional de Deporte, por lo cual el billar, pues, difícilmente tiene recursos. Entonces, lo malo de este deporte es que cada quien tendría que solventarse sus gastos al principio. Pues nada más invitarlos a, a quien alguna vez ha jugado el billar y, y tenga la la curiosidad de ver pues, qué tiene de diferente el billar al billar al que jugaron en ustedes hace 2 3 años pues hay mucho eh, normalmente lo que yo he visto aquí en un clan la gente sigue jugando el, el pool de, de 15 bolas y, y pues realmente eso, eso, esa modalidad pues no está descontinuada prácticamente está la modalidad de bola 8, bola 9, bola 10 y, este, y con todo gusto se los mostraré es un deporte de ciencia es el único deporte donde donde va de la mano lo físico con lo mental aún más que el ajedrez y es un arte el billar es un arte y matemático sobre todo es cuestión de que de que le den un poquito de su tiempo si es que les llama la atención y no se arrepentirán. Es un bonito un bonito deporte.